por saludo, gracias por estar aquí con nosotros, como cada vez que hay flamenco y estamos dispuestos a escuchar lo mejor del mundo, que es el flamenco. Eh, esta noche tenemos una actuación, creo que va a ser bonita, una cantadora joven de, de Granada, aunque va a fin, cada en, en Murcia, y el guitarrista creo que viene de, de ahí, Marseja, que viene bueno, con eso va a corresponder a la persona que nos va a presentar y nos va a hablar un poquito del tema de lo que es el, el circuito andaluz de Peña Flamenca y, y demás, ¿no? que será el, nuestro querido compañero y amigo Juan Recio, flamante presidente de la Federación valiente, para, para el cual yo de corazón le pido un aplauso que, que se lo merece. ¡Aplausos! Bien, pues entonces vamos a hacer que breve para dar paso a Juan Recio y únicamente recordar que estamos en marcha, eh, eh, desear lo mejor para todos ustedes en la Feria de Santero que la tenemos de la esquina y recordar que tenemos el 22 sábado el, el almuerzo de, el tradicional de siempre, con actuación incluida y un buen aperitivo, un buen ambiente y un, un buen cantado como es Luis Pernigero que estará con nosotros allí con, en rueda la guitarra y dos palmeros. Ya o sea, creo que lo vamos a pasar bien. Y vamos en marcha, ya el mes que viene tenemos las cositas que hay programadas, que las la estamos metiendo ya en la carta del mes que viene. Y recordar eso sí, recordar es eh, obligación, efectivo además, que hay lotería lo de la vida. ¿eh? No me cansaré de decirlo porque es que es, es, es, parte, es parte de nuestra lucha, ¿no? Es que se venda cuanto más lotería, pues. ...mejor para la Peña... ...para que sigamos gozando de buena salud económica... ...y ya no le molesto más... más que... quería pedirle de corazón... ...a nuestro amigo Juan Recio... ...que venga a decirnos algo sobre... ...lo que va a ser la actuación y lo que representa... ...este circuito y todo lo que viene más... Eh, ...y todo lo cercano a la Federación... ...que también es bueno que se recuerde... ...que hay un mundo por ahí aparte de la Valle ...está la Federación de Peña de Málaga... ...en la que mueve... Mucho, el, el, el, el gran porcentaje de lo que es el Flamengo en la provincia de Málaga. Juan Recio, buenas tardes. Sí. Buenas, buenas noches. Para mí venía a esta casa, es mi casa, De verdad no no lo venía aquí y el honor que me ha presentado. Berta, tantísimo amigo que lo he hecho muy Bueno, pues haremos lo que podamos. Este, este espectáculo que se va a presentar ahora entra dentro de un convenio que hacemos ha constituido a la del flamenco con la Federación de Peña Flamenca. Eh, concretamente para Málaga son 131 actuaciones. Hemos tenido 5 de conferencias y el resto de cáncer de valle. Esta tarde la de Campanilla donde había una actuación y esto nos corresponde a esta actuación. Eh, decirle también que cuando estuvimos eh, hablando con la Federación de Peña de Granada yo la cantaba que esta noche la conozco hace de 8 días. Y se ve que en el, el momento que vino aquí, pues parece que no y claro, uno y se a las mismas con su jardín. Y yo cuando digo, Juan, San Pedro es como una de ella. Siempre que podemos hablar de una cosa, digo, puede uno responder de ella. Ella es una magnífica cantadora granaina, Habla de ella, habla de Granada, habla de la Guaycín, sí. habla de la platería. Ella desde con poquitos de años empezó a cantar y al final, pues, donde va van grandes cantadores. Mucho estudio, mucho trabajo. Y hoy día es profesora del Conservatorio de Música de, de... Murcia. Eh, bueno, en la niu, estuvo cantando también por Granada, Granada y la y el guitarrista también, que es Daniel seca él nació en Madrid, pero también se vino a Córdoba a este conservatorio superior de música de Rafael Roco, donde están todos esos grandes guitarristas, maestros suyo puede decir que ha estado Manolo Luca, eh, Manuel Franco, Javier Epósito, Niño Pura, y él guitarrista de acompañamiento oficial, a Juan Quinella, a Gemma Jiménez, también otra profesora, y ambos los dos son profesores de conservatorio. Entonces, ¿no? aparte, eso significa que llevan a su espalda como mínimo cuatro o cinco años de estudio y de trabajo de enseñanza. Y yo creo que estamos llevando a disfrutar muchísimo con Yo realmente deseo eso, que cuando recibáis un fuerte aplauso y a disfrutar con estos manifestos cantores, Juan. ¿no? Y muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, como siempre. Quería saludar, como no, a Televisión San Pedro, que ahora ya que siempre va a hacer Elena, pues la discusión que hace el flamenco por toda la costa es sí. magnífica. No solamente el flamenco, siempre la escuchamos, tanto la televisión de aquí como la M25, que también la Y sí. eso es el estén del flamenco, hay que agradecerle esa labor que hace en Pro del Flamenco. También le pido para la Televisión San Pedro y San Pedro. hice muchas cosas de la federación, la federación tenemos en Málaga, pusimos el jueves pasado, una escuela de cante, de baile, de toque le pusimos el nombre de Antonio Canilla donde la enseñanza es gratis para todas las personas que quieran desplazarse, ya tenemos no sé, un... puede que ya menos 40 o 50 personas y seguirá hacia, para adelante, esa es una otra, el día que presentamos la... ese encuentro, no, un encuentro hace poco, vosotros lo habéis visto de todo lo que fuiste por uno, en el cómputo ahí que asistieron 800 personas y vosotros sabéis que todo fue un éxito, que esperábamos a ver cómo iba la cosa, pero yo creo que todos ustedes, todos vosotros estáis satisfechos de ese encuentro. Pues bien, en ese encuentro, presentándolo en divulgación, estuvimos hablando con el Diputado de Cultura y el, de, el director de la era, y mira, que nos peñamos no los más, estamos sentados, los artistas pagados, y pudimos conseguir que nos dé 40 recitales flamenco, 30 de cante y 10 de guitarra. Tenemos que hacerlo en el mes de noviembre. También está puesto en marcha el 12 concurso de cante y séptimo de baile. También se lo que adjunta todo esto. Y es lo que me dice también que el día 29 de octubre, el festival que hacemos un Marbella, digo que lo vamos a hacer la presentación el lunes, lo vamos a hacer con la, con la delegada de Cultura, Carmen Díaz, y en fin, vamos a tener un festival en Marbella, va a estar formado por eh, cantadores de la tierra, va a estar Pacones y Menos, por la mujer, va a estar Este... este, este Cantarilla de Marbella también, Miguel de Tena y Martín, que es cantor de nuestra Peña. Siempre apostamos por la tierra y cantores, siempre achacan que los festivales de Málaga, Mar que metemos cantores de fuera, que no es de Málaga, y yo creo que hay tres, que son de Málaga todos, a excepción de... de este que está viviendo en Chuquera. Los guitarristas pueden hacer chaparro de Málaga, las tapas, coger y menos, y más ruedas. Y el baile Sandra Signe, una magnífica mayor de aquí de... De Málaga, el precio lo han puesto muy muy 10 visto. Pero yo creo que en el Teatro Municipal, a las 8 de la tarde, todas las personas de están invitadas, También se va a pasar una noche muy buena. Están invitados todos. Por ustedes, Arman y Javier Rondito. Love Ay, ay, me voy por lo callevole A ver si me echa la carta I'm <laughs> not